Ahora sí, aquí voy a marcar la raya porque de aquí vas a iniciar, Paul. Okay, Llegó el momento de la verdad. No nada. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, Pero ya vieron que Paul ya sabe nada, ¿eh? El día de hoy, Paul, vamos a ir. ¿A dónde? Yo la neta no sé. No vengo, vengo así nomás de cotorreo. La neta no sé, Mario. ¿Tú no, qué planes tienes? No sé. Dónde? Tengo planes como que ir a la playa. <ríe> a que nadar. Venimos de estilo playero, mira. Sí, es pues señales, Mario. Estilo playero, así que preparados sí, para lo que vengan. No, sí, vamos a ir a la playa porque han, han de saber que ya Pul ya sabe nadar. Quiero que ustedes vean y que le den la calificación a ver si es cierto que Pul sabe nadar. El 1 al 10. Ahí le ponen un 5. Sí, exacto. Apenas voy a y, y quiere presumir. Que voy empezando, nadar. Mario. Es como los niños cuando van empezando Gatear. Pues vamos a continuar, vamos a, a, vamos a mostrarles a un poquito del trayecto y del camino. Ajá. Vamos, es un día tranquilo de bloguear. Me dijo Mario, pues hay que ir a ver qué grabamos, a, a ver qué, qué, qué nos topamos, a ver si también... vemos unas chicas por ahí, Ajá, no, te creas, ¿no? A ver si vemos Ajá. Ajá. cómo Como la calavera, la piedra, la piedra calavera. Y más que nada Mario Pues lo que vayamos viendo Pues es un blog Lo que se vaya dando Es el chiste de los blogs Es lo chido Y pues vamos Pablo Hay que continuar uh -huh. este Nos encontramos en lo que es La isla Río cual en Una cierta parte Que siempre recorremos aquí Aquí está un señor Que Ajá, es un exacto. Él es un reconocido Director Director de película, película. Ajá, Exacto de, de película Incluso está así Como una posición Nunca así? se los habíamos mostrado Mario en serio ¿No? No se la vemos No creo que no ¿Cómo se llama? Vez. Ahí dice no No dice nombre <ríe> No dice sabe, entonces, Sí no sé, me cómo lo sabía Porque lo, lo habíamos Pero, Estudiaron la escuela, pero la letra se me olvidó y Aquí se llamaba la isla de los niños Y después pero Ahorita es la isla de los gatos Ajá, Pero exacto. fíjate, como que ya se los están comiendo los sí, gatos Sí, ya casi no hay gatos Yo antes pasaba, siempre pasaba por aquí de regreso a mi casa, Mario Y siempre había un montón de gatos Ahora ya no hay nada de gatos Había como 100 gatos Ajá, ¿eh? O más exacto. De, de, como 200 Ahí Se, se escucha como efecto de audio Ajá, como Hoy. eco A ver, ahorita eco. Ah, eco. ¡Eco! Como pueden ver, también hay muchos negocios de, de artesanía Sí, aquí Pero, pueden venir. Si vienen de turistas, Mario, aquí pueden venir a comprar todas sus cosas. Mira lo que acabamos de ver, mira, sí, mira. Exacto. Como se está celebrando lo que es la Revolución Mexicana. Ajá, el 20 de noviembre, Mario. Les vamos a mostrar para que vean. Oh, bien, son vestuarios que usaron para la Revolución Mexicana. Ajá. Se este subiera. Es, este es como un tipo Pancho Villa. Hay diferentes, está chido. Son como que de diferentes épocas. Sí, ¿no? son no diferentes nada, no porque mira, este es de Revolución Mexicana Central de 1910, 1910 10, y este Mario es de 19, 1880, ¡Joder! Bandido ah, México Central. A ver, vamos a ver, vamos a ver vamos aquellos. Vamos a continuar. A ver, vamos a mostrar. 1910, ¿mostraste este? Sí, también sí. ese que no dice. Año 1910. Ah. Zona centro revolucionario mexicano, zona centro. Mira este como vaquero Muy ¿no? Dice México Central Año 1870 Sí, como que son diferentes etapas ¿no? uh -huh. Mira, aquí es un apache, fíjate este dice que es de 1880. Este se ve que es bien, fue un machín de la revolución. Sí, Quiero hacerle una pregunta aquí a mi amigo. ¿Cuál pregunta hace la Mario? ¿Qué se siente haber participado en la revolución mexicana? No, pues se siente bien chido. <risa> Ay, usé un arma bien larga. Lo único que no me gustó fue que Pancho Villa se quedó con sus dos viejas a la orilla. Eso <risa> <risa> sea, sí están, están originales los trajes. Están chidos. Y pues yo no sé dónde los trajeron, pero. <risa> dice Museo de México. Mario, pero no sé, primer museo de México, como 20 vestimentas diferentes de lo que fue la revolución mexicana. Fíjate, esto que es Mario, nunca he sabido qué. Parece cuerno No, es una tipo botella Ah, ya miré Es como una botella una para botella el agua. Y esa ya le echan Sombrero cana, Le pueden echar alcohol Lo que ustedes quieran Ajá. Y luego como, Mario tal. Lo que me llama la atención Es este ¿Cómo se le puede llamar? ¿Gorro sombrero? ¿Gorro, verdad? Pues es eso De, eso piel, es de, gorro, de, de piel de piel de, no sé Simulando piel de animal, Mario Porque anteriormente Pues ustedes saben Que mataban muchos animales Para esa época Pero, pero hay que despedirnos ya De Pancho Villa Y con sus dos hombres a la orilla <risa> Vámonos A ver, Pablo Ahorita que vimos a, a todos esos personajes ¿verdad? ¿no? Ahí, no personajes de ¿Tú sabes qué fecha es la Revolución Mexicana? La verdad no recuerdo muy bien, Mario. <risa> yo, la neta no sé. Yo tengo Para como... qué mentir, <risa> o sea Yo no ¿sí? digo que sé es que es el 20 de noviembre, el día del cumpleaños de mi papá. La sinceramente ahí están los comentarios, son medio burro. Ajá, pero exacto. no sé de qué años pero Fíjate, yo había dicho hace rato que el 20 de noviembre, pero justamente por la razón que dice Mario, porque ese día es el cumpleaños de sí. mi papá y siempre lo recordamos, Mario. Sí, la neta sí, yo no sé. Ahí ahí ustedes en los comentarios si son mexicanos comenten que pero se me hace que ese en, en 1910 ah, No, más porque lo vio en las estatuas No, la verdad no sé, Mario Ahorita nos encontramos ya ahora sí en lo que es la playa En la más famosa de aquí de Puerto Vallarta oh, Me estoy deshaciendo con nah. el sol Fíjate, está fresco, Mario nah, Está sí? metiendo no bien a gusto en noviembre Me nah, gusta nah, este nah, clima nah. Ahorita en noviembre es uno de los mejores climas aquí en Puerto Vallarta La neta, Exacto. sí se los recomiendo que vengan a visitar Está súper rico man. Como puedes ver, Mario, hay muchísimas personas Es lo que me está asombrando Nunca había venido en noviembre, creo, Mario ¡Mario! aquí ah, A la playa. No, Tienes la hambre No, pero o sea, sabes que hay temporadas, Mario. Ahorita es la temporada alta, pero Exacto. por eso va a haber mucho movimiento. O si bonito todo, todo Mario. Por eso ves de todo, Norteña, banda. Mariachi, Muchas personas, fiesta, Gringos, de, gringas, de todo este, mangos azuleados. Pero te vas a meter en dónde. Ah, no lo sé, Mario. Aquí, allá. Pues no sé si vayamos a buscar otra playa porque bastantes aquí o de, nos vayamos a quedar listo tres capaz, ¿Nadar ahora o no? Ah, sí, pero en una parte más relajada que está muy picado, todavía, Mario. Todavía, ¿eh? sí. No miedo, sino que seguridad Porque, pues, soy principiante como. Está bien, vamos vale a continuar A ver, vamos a buscar un buen charco ah, Que te guste, puedes ahogar Claro, se puede acabar el canal Porque Pau ya no va a estar en el canal <risa> Mira, Mario, se nota que Estos niños se saben construir castillos No como los me que me nosotros me hicimos, vi, güey ese, ese güerito, <risa> Está muy chido nos, nos ganó, sí, está chido este ahí, casillo mira, de arena. Es mil veces mejor, es Mario. Nivel Dios, es el el nivel pro, comer. Mario. Nomás es que está, está lloviendo, güey. ¿Me estaban aventando? No, va a no, estar lloviendo? Oh, ¡Mira, sí, neta! ¿La viste, güey? Es una alberca ahí arriba. Allá ¡Oh! No. ¡Oh! ¡Se está mojando Cuánta ¡Se está sea. como güey! ¡Está lloviendo! Adiós, Alguien está haciendo mi pie ahí arriba, eh? Nada, no, es agua limpia. Sí, agua limpia. Están regando las plantas. Ay, no. A ver. Porque de todo mojado, ya me mojé sin meterme al mar. Sí, grabé aquí. Se se modo, de todos modos. Te iba al mar, Mario, no hay problema. Vale. Me había enojado si había venido bien seco y bien cambiado. Pero no hay pedo. ¡Apaguen el agua. Ya llegamos a la playa Por fin, maldita sea Ya venía cansado <ríe> ya. Tenía mucho sin caminar, maldita <ríe> sea Yo pienso que de volada me voy a quitar nadando Ahora sí, llegó el momento De demostrarle a los suscriptores Que ya sabes nadar ¿No? pero... Tengo un reto. Te voy a poner una cierta distancia, no una distancia, sino hasta donde tú sepas y sepas más o menos a qué distancia llegar. Pues ustedes que me vean, <risa> ya ellos que me vean adentro. Síguele, síguele. Pero te quiero poner un reto a ver si lo haces en un minuto. Bueno, no, un minuto no. no. Es, muy poco. es muy poco tiempo. Entonces va a ser dos minutos que tú nades no hasta donde pienses. Y si logra romper el récord, te invito a unos tacos. Dale, pero. Ok, en ahorita me minutos, explicas. Minutos, dale. Ahora sí, aquí voy a marcar la raya porque de aquí vas a iniciar, Paul. Okay, Llegó el momento de la verdad. No, no estoy seguro nada. Está bien helada. Entonces, aquí voy a poner el cronómetro. Uno, dos, tres. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Van cuatro segundos. Ay, caray, si está helada, Paul y está bien helada, tienes razón. Oh, oh. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hazle como Kiko, párate. Y como va, ahí va Paul, mire, ya está nadando. Ya ahí está a una profundidad de como 50 metros, no se crea no casi como unos 10 metros. Pero sí está muy, muy helada el agua. Van 32 segundos. Mira, ya Paul, ahí está, ya una profundidad de casi 10 metros de largo, y pero de profundo unos 3 metros. Ahí viene de regreso, Paul. Ahí viene, se acerca, se acerca, se acerca. Viene rápido, viene volando, Paul. Van 52 segundos. 53, ya casi llega. Sí se puede, Paul, sí se puede, sí se puede. Dale dale dale, dale. dale, dale, dale. Sí se puede. Y como pueden ver, ahí viene, Paul. Ahí viene, va un minuto con seis segundos. Ya alcanzas a llegar, te alcanzas por esos tacos, Paul. Dale por esos tacos. Ya casi llega, ya casi llega. Un minuto 15, un minuto 16, un, un minuto 20. A ver, ¿dónde está la línea? Ya se borró, ya se borró. No importa. Lo lograste en un minuto y medio, Paul. Mire. Sí, mira. si sí, lo lograste, Paul, un minuto y medio. Pero ya vieron que Paul ya sabe nada. ¿Eh? A nadar bien No, pero la verdad Es mucha Ay, ventaja wey. Que ya sepas nadar algo Estoy empanizado Pero lo bueno Lo que me da gusto Que ya aprendices a nadar, Paul Es la ventaja Mario, no te estoy guiñando, eh. Me entró agua al ojo Pero no me puedo limpiar, güey Felicidades, Paul Lo lograste ya superases un miedo más porque sí tenías miedo, la verdad, ¿no? Sí, no más que las corrientes del mar todos se jalan, son muy fuertes. Sí, llega un sí. momento donde se agita uno y parece que no, pues no, no, no haces nada, Mario, como que estuvieras ahí. Ojalá y aprendas bien para que me enseñes a nadar. Sorprendió porque no, no entraste muy adentro, pero ya, ya llegas... Un... ahí, güey. ¿sí? Hay un pozo. Ah. El mar es engañoso el se ve plano y no ves la distancia Sí, es muy engañoso el mar Porque ahí es de las partes más hondas, yo pienso, no pisaba Como ya vieron, ya su pisas nada. Sí, un poquito Ya amigo. aprendiste No, no me tipo... presioné, ya me equité también <risa> Pero bueno fue algo chido Pues ustedes no saben nadar aprenden a, a nadar Mario yo pienso que es como la bici Es esencial el nadar Y pues Mario si les gustó Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Y también síganos ahí en Instagram Que ahí estaremos subiendo fotos O X cosa Mario Sí la neta sí Y pues Paul Felicidades Pienso que ya te mereces los tacos Y sí, te voy Gracias. a dar los tacos al rato <ríe> me hice menos ¿verdad? Un minuto y medio Estuvo bien fíjense Para empezar bien bien. Al último me está dando un calambre Pero bueno Mario Nos vemos y Hasta bien. el siguiente Video. Y esperemos que les haya gustado Por favor compartan Ay.